El valiente presidente Donald Trump deteniendo a los subversivos y a los que quieren apoderarse del planeta. Con la violencia tocando nuevamente a las puertas de la Casa Blanca, el presidente amenazó desde Twitter. Otras ciudades y estados demócratas deberían mirar cómo se apagó a los anarquistas radicales de izquierda anoche en Minneapolis y convencido de que entre los manifestantes hay ideología y estructura fue más allá. Estados Unidos designará a Antifa como una organización terrorista. En las últimas horas el mandatario ha lanzado mensajes mixtos que van desde el duelo hasta la intimidación. Y es que tras la muerte de Floyd, frase usada originalmente por un jefe de policía en Miami durante los años 60, cuando la ciudad hervía en tensiones raciales, luego con la primera protesta en la Casa Blanca, dijo que de cruzar la reja los manifestantes hubieran sido recibidos con los perros más crueles y las armas más siniestras.